De esta cobertura especial... ...de la gran parada... ...Dominicana del Brunch... ...2021... ...donde podrás... ...ahí tenemos... ...estos son los diablos... La, la, ...¿cómo se llaman estos? A ver ...bueno ahí van la gente de Salcedo Cargo Express... ...nuestra gente de Salcedo Cargo Express... ...como siempre apoyando... ...gran parte de las personas que están desfilando... ...en esta gran parada... ...Dominicana del Bronx. ...Canal América... Telenor, uniendo a dos naciones, haciendo historia, transmisión en vivo y directo. Aquí estoy con mi hijo Ronald, Ronald Neris, mi pequeño hijo que vino a esta gran transmisión de la gran parada dominicana del brunch. Ronald Neris vino a celebrar conmigo el Día de los Padres. ¿Eh? Vamos a ver qué dice Ronald Neris, primera vez. Aquí en la parada. Usted puede venir con toda su familia a disfrutar de esta parada. Hola, hola Rona, ¿cómo está? Hola, Rona, Mándale saludos a tu abuela. Abuela y... A Roberto Ángel. De Tobaje. De Sí. Dile también sí. a tu abuela Bien. Marisa. A Uzi. A Carlos. A Carlos. A, a, a tu hermano Mano. Roberto Ángel va, Y dile felicidades papá Papá ajá, Felicidades ajá, dale, eh. Eh. <risa> Bueno señores De tal palo, tal estilla Aquí está Rona, aquí tenemos también Otro amiguito, Ve por aquí ¿Cuál es tu nombre? Rando ¿Cuál es tu nombre? Rando Carlos, caramba, y dónde aquí Brando, Brando, Brando anda con el payaso Loquín. Loquín, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes sí, aquí en la parada? Pasa, Roberto? Muy bien, desde que te vi, yo voy Roberto. Estaba a y me levanté yo, de voy Roberto. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te sientes aquí celebrando esta fiesta, la primera eh, parada, luego de esta pandemia eh, que, que tenemos? Sí, me siento muy bien porque se está viendo la cobertura de toda la persona que está cooperando, vacunándose, que es muy importante para que el desarrollo del país, del mundo, se motive y podamos salir adelante de todo el mundo bueno señores ahí tenemos el hombre bomba vamos a arrancar dime y mate, y yo pelo y acá lo bueno ronda se ha desatado hablando por su micrófono caramba qué bueno qué bueno vamos a seguir viendo estas imágenes porque ya arrancó el gran, el gran desfile de la gran parada dominicana del Bronx en esta, su versión número 32 32 años ininterrumpido llevándole la alegría, el colorido el orgullo de ser dominicano desde la Gran Concord Avenue la avenida Gran Concord y 170 aquí estamos en el este de Telenor y también de Canal América así que dile rona ¡Seguimos! ¡La